Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby doo pa Y el pum pum pum pum. Y el pum pum pum pum. Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby doo pa Y el pum pum pum pum. Tú quieres juca, pásamelo vente. Tú quieres juca, pásamelo vente. Tú quieres juca, pásamelo vente si no, te voy a romper los dientes. Tú quieres juca, pásamelo vente. Tú quieres juca, pásamelo vente. Tú quieres, Juca. Pasa manualmente, si no. ¿Qué onda chicos? Bienvenidos de regreso a mi canal, yo soy Hitman y esta vez estamos de nuevo en un poquito de Fortnite, como ustedes lo vieron. Todo esto que acaban de ver con Scooby-Doo papá es solamente el intro, pero estas kills son parte de la partida que les voy a dejar después. Recuerden que tenemos todavía el sorteo del Battle Pass 3, se lo pueden ganar ahí checando las bases, ya saben cómo pueden hacer esto, síganme en mi Twitch, ya que por ahí es por donde se tienen que registrar para poder ganar su Battle Pass lo más rápido posible, papus. Y pues bueno, en esta partida tuvimos todos los puntos, yo estaba realizando la misión esta de los puntos de baile, de bailar en lugares donde no se puede bailar, llegamos junto con mis amigos a los puntos de baile y después de eso nos echamos una partida eh, donde ganamos Extraordinariamente, no sé cuántas kills hicimos entre todos, pero hicimos muchas kills. La partida tiene mucha acción, se las voy a dejar aquí y ustedes me van a decir qué piensan de esta partida. Recuerden suscribirse si no lo están, activar la campanita para que les llegue notificación. Síganme en Twitch, se los recomiendo muchísimo. Comenten, compartan y dejen su like, papus. De Centa en la montaña aquí? Sí, pero está del otro lado. ¡Al dale! No, güey, es de este lado. Ya, díganme, culos, que me dan miedo. ¿Quién? No, no. ¿Aquí saliendo, güey. ¿A dónde? No aquí en el lago, en el lago voy a caer yo. Supuestamente ahí está. Alguien me puso gemido, güey. <risa> <risa> Van, vanecito, no veo nada aquí. Güey, lo bueno, lo, bueno, lo bueno que lo tenía abajo, güey. Aparte, el pendejo saturó, güey. O sea, tu relado ya así que no, no me chingó, no me, me la pasa. Ni, ni poner gemidos bien pueden, hijos de su pinche madre. Pues se si van a tolear, en güey. Como el hit, güey, el hit sí si estuvo original, güey. <risa> Aparte porque es, hasta es me el... quedé ahí para sacar clip, camiso, ah, cara, güey. No, el mato llegó, puso el troll y se fue, güey. O sea, ya ni siquiera estaba en el stream un pendejo. <risa> O por lo menos en otros streams donde no me he quedado, les pido a los demás que saquen. Ah, wey, pero tuvo, <ríe> tu, tuvo la decencia de quedarse, güey. A, a ver, su acto maligno, güey. No, Cali, es que no decían sí si gemidos ni nada de eso. Usted. Pues, <ríe> es que eso no es lo mejor, porque... ¿No te otro rifle? No. no ¿Sabes qué no. hizo el vato, güey? Se creó una cuenta en YouTube y subió, güey. Él el, creó el, el, el video. para dos. Wow. ¿Yo? ¿Tú también? Sí. Por eso yo metí el Tok en Lil Pump. Porque dije, ¿qué clase de idiota mete un video de troleo con el título de te voy a trolear? para Lord. ponerlo ahí en. en el Zoom request y que digan uy no, me voy a trolear y lo quita. Entonces ya mejor lo metí ahí. Es un mix suculento Pues ya Señor Kidman Games, déjame decirle a ustedes nombre eso está es para trabajada El troleo trabajado el todo, <risa> <risa> Para que caiga Uy, oh, ya quitaron las guas chinas, ¿no? Aquí había una Sí, pues ya ah, se la convento ¿Qué pasa el tiempo Oye, aquí hay una. No, voy a ir a Gracias. Tente, güey, tente, tente, antes, no No, no, no, andale, ándale, let's go, let's go. El que está disparando es este gusse. Yo no debía Está aquí en la primera cabañita, güey, aquí, mira, ahí, donde marqué azul. A ver. Ah, ok. ¿Dónde ah, vas? ¿no? ¿Es uno nada más? No, más he mirado uno ah, Ahí voy. Mira esos disparos, papo. Sí, güey, le quiero, le quiero romper la guaja. Uh, aquí hay una trampita, eh, les voy. Uh, oh, hay un escudo grande. Que amigos ten no, cuidados pues porque no te cae el rayo láser. A la chucha. Antes había un arma, pero un rayo láser. Y sí, güey, sí, ya lo vi en la cabeza. Es que como si fuera un. Uh, güey, no le pegué ni una. Oh, me... Le pegué sí, a uno. Ya no sé dónde está. Ah, ya Ay, lo vi. vi, estoy aquí. Cerraba de... mucho ese pinche arma. Son árbol, dos. Wey. Uno de lo cada lado, uno. ¿no? Sí, uno sí, de cada subiendo, lado. Sí, está subiendo, está subiendo, está subiendo. Ok. Ok, ¿no, no nos ha visto nosotros, wey. a nosotros, güey? Ok, creo que ya nos vio. <risa> no, no, no lo había vi visto, ¿eh? <risa> ¡Ah, la <risa> verga! <risa> ¡Ah! ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! <risa> alguien, alguien que, que reviva a este pobre manquito. Yo, yo te revivo. vengo. Te está rojando a vos. Dos. Gracias papá, gracias. Eres mi salvavión. Ahí hay no un hombre. Relájate Cami, vas a salir. No salgas, no salgas. No, Krak está uno, eh. Ah, no, no, estoy con él. <risa> ah, ya, <yes, tras> de... <risa> arriba, arriba. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí ahí está, está, ahí está, ahí está, ahí está, Uy, no entiendo. Stefan? Stefan, Stefan, Ahí está. Uh, ahí está. Va. ¿Dónde está Pino, estefo? Estefo, estefo, estefo, estefo, estefo, estefo. del Pino, Estefo, estefo, Pino, del Pino, del Pino, ahí del Pino, Terro del Pino, Terro está Pino, Terro del Pino, ¡Lo Ahorita lutean, salveme alguien. Ya, ya, ahí voy, ahí voy, ahí voy, no, tranquilo. ¿Dónde estás? No. Déjame lo dice. Ay, acá atrás, güey, acá atrás, güey. Ah, atrás <ríe> de la piedrita. Aguanta, aguanta, crack. Eh, ya voy, me Ay, list. qué bonitos ojos tienes. Yo lo sé. Mira, voltea para el otro lado. Hacia allá, hacia la pared. No, más, no, más, no. Más. no, no. <ríe> no, no. Te me quiere tocar, tío. Voy a llevar esta, aunque yo soy malo con estas weas, pero bueno. Déjame el Rocket Launcher. Soy ahí re está. bueno yo para hacer esas más. Ahí está, ahí está, ahí está, el morado. Digo el azul, no sé. El azul. Sí. Aquí les tiro escuditos, son cinco. Perfecto. Dame balas de sniper si traes. Mmm, sí. Yo también traigo. Pero las voy a ocupar. Let's go. Ah, las ventillos. Ahí están esto. Ah no tenía ninguna arma de eso. Ah, miren la wea esta. Mira ahí está el arma nueva. Oh lo poca. Sí. Puedes si quieres. Ese que me da para la caída. Sí sí tiene mucha caída eh. Sí, sí tiene we. mucho más caída que el francotirador tiene más. Okay. Y es que no y luego no ves la bala wey. no ves uh -huh. que tanta caída. Eso es lo que yo todavía no, no calculo. De hecho en el Row hay otro de bailes de En la. Vamos. En el. En el estacionamiento. Uy, aquí hay más gente. A la izquierda no en las teránico. fábricas. ¿Ya los miraste? Sí, güey, sí, sí, escuché. sí. Están los arbolitos, están las arboledas. arboledas Pero vámonos, que... ¿no? Sí, vámonos. Oh, ahí van corriendo, mira. Ahí viene gente entrando a Rital Row. ¿Qué estacionamiento? Yo voy con el estefo güey. Pues no, hay que seguir corriendo a zona. Pero, sí, ¿sí? Mejor, sí, mejor, mejor. Sí, wey. Ya por allá nos los encontramos y todo. Que pase lo que tenga que pasar. Ahí, si no lo, no que ganas, sea, lo que la sea la lo que veis, claro. quiso... Mhm. Uh -huh. Uy, los maté bien rico a esos tres que, que le salían. ¡Los sí, matamos! ¡Somos un equipo! <risa> <risa> Camico 0 de 2018. 18, eh. 18. O sea, la cagué, pero la compré. Ay, tenemos gente vale, a nuestra ¿sabes? derecha. El <risa> único que tiene que elegir. hit. <risa> Me di cuenta. Sigan, <risa> sigan corriendo, sigan corriendo, sigan corriendo. Vuelve por acá. estamos gamos. muy, a... Métete no, muy abajo. ¿Qué? Sí, se sí, vayan a arriba. Eh, es que tenemos hasta la izquierda, güey, a la, de la, y de la de derecha, parte. O sea, what the fuck. El punto no, no. es que... Mira, Cami, tú vas a disparar y correr hacia la derecha. ¿Por <ríe> <ríe> qué, ¿Qué? ¿Qué? sucede la carne de pañón? Nunca se destina es el equipo manquín? ¿Dónde está la huevas de bailar? Frente? Aquí no, no. había nada. No. Acá hay un drop también. Mira, esa sí, cosa sí, que sí. se van, ve allá al fondo ya no la había visto, ¿no? Vez. ¿O es un árbol? Están qué peleando, les podemos dar por atrás, mira. Vamos, vamos, vamos, goles, goles, goles, goles, Si es go, si es go. Vamos a darles por atrás. No, le están dando al drop, no se están peleando. Va a uno. Cuidado que traemos gente atrás. ¿Y mi cohete? ¿Se bugueó? Creo que sí le Usted ¿Ustedes lo vieron? Yo no estoy levantando al vato ese. Verga. ¡Uh! Me dieron. Sería, <ríe> <ríe> Tiene mucho. Ya tomé uno. Cuando si que yo todo to tratando de pegar de los otros. Le rechazan al Kami, golese. Sigue construyéndose arriba, Cami. Sigue desde arriba. Pues, sí. sí yo dije qué pero si los, es a mí los, o a mí también o a los dos o a los tres vamos ver cómo está aquí sí, güey está bien acá güey está, está es, bien loco está sido el, el sniper nomás que es hace la que ya está medio rara hacer. ajá oh tenemos más gente güey aguanta aguanta todavía no güey ¿eh? lo mataron al güey Lo mató de lo de What the fuck? ¿De dónde? De abajo. A la juegua. No a a... <risa> ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí enfrente de mí. Enfrente de Steph. Que buena, Buenísima Ay, pinche Steph, es una máquina, wey. Yo con mis pinches cero def, estoy asco. <risa> Oye, ¿Alguien, bueno, ¿alguien trae bazookas? ¿Bazookas? Sí, no man, le ya, nada no, más cuatro. Este el. el, el toman el líquido de atrás. Hay dos, hay dos acá es escuditos el en, la, en el cuadro. ¿Grandes? No, oye, ya no, escuditos. No, no, no, ya traigo. No, no, no, traigo. No, Échenme sus su rockets, güey. sus rockets nah, y los tiro. Y nada los nada más traigo cuatro, pero. Traigo la, la rockets yo también. Ah, ok. de ah, hacer poquito la zona. La zona, la zona. güey. Voy hacia la zona, pero. Ahí ya los tiré ahí que... los rockets yo wey. ¿Dónde? Atrás, ¿Dónde? Atrás de Ya los vi, ya los vi, ya los vi. Si sí, los alcanzo, güey, si sí, los alcanzo, güey. No se mamón. Agarra el parámetro. Buenas noches, yo me voy, y sale nada. Ahí no, viene no, gente lo... por 264. Cuídate, mamón, gracias por haber pasado. Hay tú, que subir ¿tú? esta montañita para verlo. Ah, güey, aquí sale no este Estefón. Ahí, sí, loco. GG. No, pues ahí viene el gas, pariente. Ahí y para viene para la gente mí. también por arriba de la montaña. Le pasé por un lado, ¿quién quite con que? Con que la hayas pasado, no para creo un lado. I don't think so. Ahí te los vas a encontrar al frente Sí, güey, ahí te los vas a encontrar al frente no, no Ah, no están abajo No me ven, no me ven, o sea, no ven. Sube a la, los... la montaña, güey, sube a la montaña ya, voy, voy, el... voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy Aguanta, voy, aguanta, voy. aguanta, aguanta, aguanta Creo que sí se están curando Por este lado, por este lado, así ah, Aquí, dónde, aquí donde estoy, dónde? No, no, no nos pega la zona Pero... Pero... ¿Dónde están los menes? Aquí abajo, nosotros en la construcción de este de ladrillo, ¿ya lo miraste? Yo tengo este rocket, ah, muy sí, bon. Ahí va, mira, ahí va ahí va. Van, ahí va. ahí va, ahí va. Ahí va. Me he quedado sin <risa> balas, <su> <risa> tío. Este chaval. Verga, ah, me he pegado un chingarazo. ¡Baje! Ah, matate uno, a un ¿A dónde? No, no, no, a otro Ahí al fondo ¡Ahhh! ¡Qué pendejo! <risa> La mentiumba a su casa ¿verdad? Ahí está, ahí está, ahí, Steffo Abajo, abajo, bueno vale. ah, Ahí voy ah, a recoger el gano ¡Ayuda! Ayuda. ¡Ayuda! Métete acá, métete aquí Me metiumba a su casa, wey. <risa> Yo traigo aquí una fogata. Wey ¿Ah? no, no hay nadie más autodestructivo que, que, que tú mismo wey. Exacto. <risa> pa pa para yo para curarnos tú. Que tú mismo en Fortnite. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Eh, la no, no puedo ¿eh? poner aquí. Ah, ya. Brinque, ya. brinque. Ah, ya, ya, ya. Ya, ya. Es que está muy metida esta weá. Traes Eso, escudito no a... ¿De sobra? Sí, existe. Traigo vendas yo nada más ¿Alguien trae balas de su fusil? ¿Cómo haces para escuchar hit si estás escuchando más? Sí, sí, güey, traigo 999 <ríe> no, wey, de, <ríe> de atrás. No, güey, de su fusil Su fusil, a ver Ah, de, de, de... De, de, de fe, fusil, de, entonces ah. ver, okay. <ríe> <ríe> Se las recuperé este foo No habla este bien, fo. no habla bien el vato No habla bien el vato Con esa madre. <risa> Se buguea tu micrófono. Ah, donde el delfín que tiene, <risa> Un Delfín, Aquí, Aquí en Tomato también había otro, güey, pero para ¿Dónde ¿no? está el, el signo ese? Güey, sí, no seas un mamón, güey, Topo andar arreglando el delfín. ¿Qué? ¿Te quedaste? Ah. Sí, güey, poquito a poquito. va, ah, que... sí, no, bajé bastante, güey. Okay. Sí, sí, saca 5 en 5 Ya los vi, creo que están en... 30 Ah, ah sí, man. Sí, sí, están ahí Ahí tenemos ahora de anexa ¿Me alcanza a curar? Sí, yo ah, ah, pero ya los como... agarré, ¿no? No, no, no Ah, ok, ok Hay uno que está más allá al fondo La zona nos está llevando hacia allá Mira, ahí está ¿No el está marcador rojo que te marqué desde el principio Ahí está no, pero hay uno aquí en Tomato Town, wey, cruzando Tomato Town dice? Mira. Pues no sé, wey, pero al rato buscan eso, wey, yo quiero ganar, wey. <ríe> <en el> <ríe> Los que A quedan son que... estos de esa construcción allá, aquí enfrente de nosotros. Ok, deja, deja, que, deja que se maten, deja que se sí, maten, sí, sí, deja. Sí. Sí, wey, deja que se maten. En lo que este fue busca bueno, la bueno, guapa. Pueden agarrar el loot, eh, pueden agarrar el loot, estamos solos. Se están esperando estos dos menas, wey. En drop. Ajá, o en drop. Aguanta este fuego, aguántala, la, aguanta la, Mira, guachera. Vamos a hacer Sandy, Sandy, Sandy, Sandy. Mira, guachera. Ahí, sí. Ahí va uno, mira, fíjate. ¿Te diste cuenta? Ahora todo Para con el arbusto. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> el arbusto no comporta su Tú relájate, truco. <risa> esto es así, easy peasy. Tumbadín. Falta bueno. su compa. Quedan otros dos allá 백, al fondo. Trabajando. Exacto. Tumbé a otro <risa> allá al fondo, pero creo que... Ahí su lo amigo vi, lo vi, ya lo vi, lo ]ربisco. vi. Está acá arriba. Ahí está. Gapu. Casi. Y me quedé sin Balas ¿Te bajaron? ¿Te bajaron? ¿Está arriba? ¿Está arriba aquí en 15? Okay. <risa> con ese, con ese no, ahí. no rushes, Stefo, espérate Le queda un tiro, ¿eh? Le pegó un arbustín, un arbustín, ¿eh? Atrás de Estefo Bueno, adelante o donde sea Abajo de la escalera Ahí está, frente tuyo, Estefo No, no, no, no, no <risa> Se pierde, Estefo, corre, Cami Estoy que mal. Está en la casa, güey. Ya lo vi. Lo vi? ¿Qué vi? ¿Qué va a salir por atrás, va a salir por atrás, va a, a, a salir por atrás. ¡Un kill no? solamente tengo, güey. ¡Un kill, right. Bien jugado, soldado. ¡Y ahora <ríe> Bueno, papus, ahí tienen la partida. ¿Qué opinan, eh? Muchísimas gracias a todos por ver este video. Recuerden que estamos sorteando el Battle Pass. Participan por Twitch. Así que suscríbanse. Suscríbanse aquí también. Activen la campanita en los dos para que allá tengan al instante la notificación de cuando empiezo un directo. Y aquí cuando subo un video. Espero que este video les haya gustado. Comenten. Agréguenme también si quieren jugar conmigo. Twitch Tío Hit. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.